Bueno, hice esto. Me quedó una cosita para comentar del kit, que la había dejado para después, que es el tema de otra función que tiene muy interesante, que es guardar página de internet o pedazo de una página. Como le dije, si ustedes cliquean acá, les va a aparecer este símbolo. Búsquenlo también si lo tienen en su celular. Ahora ver está. Y uno puede ahí armar las notas, ¿no? Que sería esto que está acá. ¿Mm? Pero lo interesante, supongo es que hice una búsqueda de hoteles en España y quiero guardar esta página en algún lado para verla después. Claro, está la opción esta, pero esto lo que me guarda es solamente la dirección, no me guarda la página con notas mías o pedazos. Si uno agarra y lo cargó, lo puso... Acá aparece el kit. Yo ahora no recuerdo cómo fue que lo instalé. Si uno clique a esto, lo que va a hacer es guardarme esta página de la búsqueda. Donde yo le puedo poner, acá aparece la página, y le puedo poner una nota. ¿tá? Donde pongo el título. Si quiero simplemente, hoteles, hoteles en España. Para ver después. Lo otro es, bueno, acá puedo poner, por ejemplo, lo que le dije, una etiqueta. Si aparece esto, yo acá arriba, sin moverme, escribo. Eh, por ejemplo, viaje. ¿tá? La palabra clave para buscar más rápido, viaje. ¿tá? Y le doy a enter directamente. O voy acá a crear viaje. ¿tá? Y me creo una etiqueta de viajes. Bueno, acá tengo para borrar esto si quisiera. O la busqué ahí, ¿no? Ya no quiero más guardado, ya está guardado inmediatamente. Entonces le doy a escapar okay, y listo. Debería aparecerme en esa página guardada acá en la lista, ¿da? o la busco o estará dentro de las primeras, acá, Hoteles de España, ven aparece acá la página de TripAdvisor y lo que yo puse. Eh, pero lo otro interesante que ofrece esto es que, por ejemplo, yo pude haber hecho una búsqueda de una página y lo que quiero es guardar un pedazo de esta página que muchas veces uno me parece interesante solo algo o una receta de cocina algo, si uno tiñe y clique al botón derecho aparece acá, guardar en keep, si yo cliqueo directamente acá o lo que es lo mismo ahí no solo me guarda la página sino que me va a guardar lo que yo seleccioné ya está guardado inmediatamente como hace Google ¿tá? entonces voy a escapar ya está y me voy acá entonces, ven, acá aparece guardada la página con el comentario que yo elegí. ¿tá? Si yo cliqueo acá, me va a abrir la nota, me la pone acá con el título, el link, ¿tá? inclusive abajo aparece el link principal y lo que yo seleccioné de esa página nada más. ¿tá? Como siempre acá tienen opciones, borrar, agregar etiqueta. ¿Ya? Y si está todo ok, listo. Y entonces acá quedó el pedacito de la página de internet que a mí me interesó guardar de algún tema. Bueno, eso era lo que quería agregar.